La pregunta del día, señores, ¿considera usted que es acertada la decisión del expresidente Danilo Medina de responder a las acusaciones hechas por el nuevo gobierno? Ahí está la pregunta. ¿Considera usted acertada la decisión del expresidente Danilo Medina de responder a las acusaciones hechas por el nuevo gobierno? Háganos eh, su, el feedback, respóndanos al 829 451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bueno, eh, sería bueno que le respondiera, okay. eh, Amado. Ajá. Sí, eso es bueno, eso enriquece el S diálogo. Supuesta, su, sí, supuestamente. <risa> el diálogo. Sí. <risa> Un hombre que nunca habló durante ocho años de gobierno. hay un equipo de... Él solo habla para responder, perdón, amado Y, y quillao. Quillao. Eh, está bien que responda para que claro. su... Pero es un equipo técnico que va a responder o a preparar, no sé, porque se habló de eso. Hay, una, hay un titular en pero Bueno, ese bro, sí. ellos lo que van a hacer entonces es una especie de, de recuento de defensa para cuando tengan que ir a los tribunales. Mm. Es la única manera Alfa. que yo veo que el equipo técnico... Alfa. Especialmente el tema de la Cámara de Cuentas, bueno que responda. Sí. Y mira, que ya lo dijo el de la Cámara de Cuentas. Él va a esperar por las condiciones que mira. Doña Milagro Optivos puso como una especie de, de consideración. Déjame, y, déjame decirte sí. algo. El, hoy el equipo técnico de Danilo Medina responderá a las acusaciones de Abinader, el equipo técnico. El equipo técnico del expresidente Danilo Medina se referirá a las acusaciones del presidente Luis Abinader en una rueda de prensa pautada para iniciar hoy a las 11 de la mañana. Así lo informó el ex vocero de la presidencia Roberto Rodríguez de Marchena en su cuenta de Twitter. En su discurso del jueves, el presidente Luis Abinader dijo que la economía ha sufrido una importante crisis, pero la pandemia no es la única culpable. En ese sentido, lanzó duras críticas al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuáles argumentos considera usted o ustedes que tendrán el equipo técnico para defenderse de las acusaciones del nuevo, del nuevo gobierno? ¿Es un acierto o desacierto del expresidente responder a las acusaciones de corrupción? Vamos a ver. Carolina. Bien, eh, me parece que uno de los elementos de defensa que usarán es que la, la muestra de prueba... O sea, que le fundamenten a nivel de documentación, esto ya dicho por Luis Abinader. Sabemos que a nivel de justicia en estos momentos se vive eh, algo importante en nuestro país, donde se entiende que tendremos o que ya tenemos una justicia independiente del Ejecutivo. Y por supuesto todo lo que se viene arrastrando desde el pasado o los pasados gobiernos y ese deseo de sanciones, de que se investigue los casos de corrupción en el país. Hago específicamente referencia a donde Luis Abinader acusaba de manera directa a los gobiernos de Danilo Medina de malversación y mal uso de los recursos. Entonces, en ese sentido, pienso que ellos le van a pedir, le van a solicitar que eh, a nivel de justicia, pues, le sometan con las pruebas, no solo diciéndolo eh, por decirlo, si se quiere, eh, en un discurso como lo hizo el presidente Luis Abinader el jueves pasado. Eh, otra de las cosas que nos llamó la atención, en principio se entendía que era el presidente Medina que iba a responderle el domingo a Luis Abinader, luego se, se decidió de esto, supuestamente por el Congreso Vido eh, Medina, eh, lo que sí pensaba es que era apresurado eh, y airado, y, y me imagino el malestar que causó en el presidente y que inmediatamente dijeron que iban a hablar. Entonces, cuando vemos, en principio, que era el presidente y ahora que es un equipo técnico, eh, bueno... El ex, y ahora vemos que un equipo técnico tal vez sí. busca el presidente desligarse o no ser una figura principal en lo que tiene que ver con estar respondiéndole a un presidente actual. La pregunta importante aquí hacernos es, ¿es correcto, es lo más lógico y prudente que el presidente, el expresidente Medina y su equipo técnico respondan a las acusaciones tan graves, porque son acusaciones graves la que hiciera el presidente Luis Abinader? No. Una descripción de lo que pasó aquí. Sí, no que, o sea pero no dejan de ser graves, una descripción, una realidad que tenemos, pero es algo muy grave todo lo que él dijo en torno a un gobierno, a una gestión pasada que hace unos tres meses que salió. Otra de las cosas que nosotros eh, sería importante saber y que tengo ansias ya de verlo en unas horas, ¿quién, ¿quiénes formarán este equipo técnico del PLD? Yo espero no ver a un temisto que les monta, como lo vimos en el Congreso, en el... En el noveno congreso que estuvieron realizando el domingo, hablando de que van a ganar en un 2024, cuando tú tienes una bueno, figura como Temístocles, él, él, él es un técnico totalmente, pero me refiero a lo que él representa como figura política y lo desgastada y manchada que está la imagen de este señor. ¿A quién más irán a poner? Gonzalo Castillo no es un técnico a nivel de economía. Que lo ponga. Y, y demás. Entonces, en ese sentido me gustaría ver quiénes estarán sentados en esa rueda de prensa informando eh, o pidiendo o rechazando eh, lo que Luis Abinader dijo el jueves pasado. Otra de las cosas que podríamos nosotros eh, eh, esperar o decir al respecto de esta rueda de prensa es que se crea en la República Dominicana un ambiente que no habíamos tenido ver a un presidente actual y a un expresidente de la República o a sus representantes o técnicos entrar en un tipo de debate, si se quiere, o de, de, de acusaciones y respuestas en torno a temas muy delicados y que sabemos que hay muchos dominicanos que estamos empoderados con el tema que, y de algunos de los temas que se refirió Luis Abinader el pasado jueves. Bien. Entonces, esto crea para sí. cerrar, Amado, muchachos, sí. un ambiente de perspectiva y, y de, de abrir bueno, una caja de Pandora. Va, si vamos se a quiere. ver lo que va a pasar. Fulvio, ¿qué, qué opina el viceministro de ah, Amado? De este no, no, no, no, de no, no, no, no. El comunicador. <risa> no, no, no. <risa> ¿Qué opina el comunicador? <risa> Bueno, primero, eh, en un contacto le pregunté a, a Carolina que cómo iba eh, la, el bebé, ¿verdad? Oh, ¿no? la bebé. <risa> sí. Y me dice, <risa> está, cre está creciendo. <risa> y le pregunté yo, ¿y tú estás creciendo? <risa> <risa> <risa> Igual, del mismo tamaño. <risa> uh, mira, este tema era de esperarse que iba a salir a la luz pública porque todos estos años el pueblo ha venido sintiendo eh, la presencia de la corrupción que se daba en el gobierno pasado y el pueblo eh, clamaba justicia y no la encontraba. Una cámara de cuentas desde el año 17 que no ofrecía este, informes, condiciones eh, en las diferentes instituciones, eh, muy cuestionadas y en el primer discurso el presidente no abordó este tema tan delicado que lo esperaba la población y casualmente en este discurso él dijo que iba a decir algunas palabras se iba a referir a algún tema que no lo usó en su primer discurso y, y efectivamente aquí presentó eh, parte, esos son cositas Van a salir más, porque eh, lo que vivimos, señores, era como una piñata del erario público. Lo que nosotros vivimos fue un irrespeto a los diferentes ministerios, fue un irrespeto al Estado de Derecho, fue algo como premeditado para encubrirse en una justicia que respondía a ciertos intereses. Y la nación dominicana o cualquier país para poderse desarrollar necesita tener régimen de consecuencia, Estado de Derecho, necesita tener estabilidad en la materia de aplicación de la justicia. Y, señores, encontramos cosas y todavía estamos encontrando cosas que lloran ante la presencia de Dios, era como una burla a, a lo que es la gobernanza, a lo que es eh, la, la transparencia y por ejemplo ahora eh, nosotros nos abocamos lo que estamos incurriendo en, en, en, esta, en este afán de ser servidores públicos, por ejemplo le voy a poner un ejemplo, la comisión de ética, eh, eh, la dirección de ética que dirige Milagro Ortibós, a mí particularmente, a, a, a que, que estamos allá en un rinconcito, nos han enviado siete, siete eh, eh, folletos de ética, siete, y para firmar nos han enviado tres, y la declaración jurada de eso es un seguimiento constante, y ustedes... Eh, eh, ...veían a diario que todavía cientos y cientos de funcionarios no, no hacían declaración jurada... ...le hacían caso omiso a esa gran realidad. Van a venir cosas grandes, van a venir cosas importantes para el país. A la justicia hay que darle su tiempo, los expedientes hay que instrumentarlo bien... ...y aquí tenemos dos ilustres abogados que saben eso... ...para que no se caiga en el camino como se hacía en otras ocasiones... Por lo tanto, esperemos. Bien, gracias a Fulvio. Francis. Mira, yo tengo que ser coherente y no que sea despectivo con el presidente, el expresidente Medina. Simplemente que creo que hacer silencio... Bien, Tú no quieres saber de eso pues todo el mundo no, no. lo sabe. Hacer silencio <risa> le es más conveniente porque precisamente las veces que habla, hiere. ¿Hiere? Hiere. hiere. Y... y me explica? Hiere o hiere, ¿qué es lo que tú has dicho? No, hiere. Hiere, de herir, de herir. Pero amado. Derir. No, pero hay que aclarar las cosas, señor. Estamos en televisión. Si decimos algo y hieren. no se entiende, después, <ríe> después te meten en un lío. Yo lo que Mira, estoy es salvándome. Pero cabe, cabe, cabe. Cabe. Pena. No, pero por favor. Eh, fíjate. ¿Por qué? Porque más allá del, de ser altruista y quizás de aliviarnos el dolor que sentimos, quienes en el 2012 creímos que Danilo Medina tenía particular eh, forma de ser, fue totalmente distinto desde que se engrampó ahí, fue un proceso progresivo de arrancarle la esencia a su propio partido, a la política la transformó en lo que Joao Santana desde Odebrecht emitía. De hecho, ya para, la, para el proceso 2015 es cuando viene eh, Joao Santana a, pedirle, a darle la renuncia para que no afectara su campaña en el 16. El hombre que salía del Palacio Nacional de la República Dominicana, huevo que nosotros no pusimos, lo puso Danilo ahí, salía del Palacio Nacional dejando a su hijo que todavía está aquí y que ha cobrado hasta ahora, hasta que entregó el gobierno, que le pido a Fulvio que indaguen eso. Los pagos que todavía se hacían a Joao Santana a través de su hijo hasta el final. Que era lo mismo que sostener el proyecto Punta Catalina en pies. No dio su brazo a torcer. Eso fue Danilo Medina. Pero el hombre que se desvaneció, que, o no se desvaneció, sino que se engrandeció cuando hizo alusión al presidente Fernández que se había entregado en cuerpo y alma, más que en su propia campaña, reconoce todo eso, y después se convierte, en él desde, el, desde la oscuridad, en el gran verdugo. Le trajeron a, a Quirino se destapó que era una gran falsa, una gran mentira, un plan para, de, para tratar de derribar parte del liderazgo de ese hombre. Y en eso se pasó ocho años haciendo daño. Y conforme eso, para poder tener adectos, le permitió que esos adeptos hicieran lo que le diera la gana en los lugares que él lo puso, porque era base de adeptos, de, de pago, de, de prebenda, de todo, y de chapeadoras también. Qué pena que Danilo Medina terminara así. Incluso, mira cómo ha terminado el PLD, con un congreso que no puede usar el nombre de Juan Bosch. Lo único que les reconozco que han sido eh, honestos. Y Vidó Medina, que era una, una lumbrera eh, dentro de ese partido, fue cómplice al final del propio Danilo Medina. Por lo menos en, en, la, en, en, la, en la tumba donde se encuentre, le pueden hacer ese honor a Drido Medina. Bueno. Pero fue para dañar. Entonces, si eso andaba así, a lo interno, en su forma de ser, en su forma de ¿qué es lo que vamos en, qué es lo que vamos a dejar que se encuentre. Bueno, la, la idea aquí es básicamente. Vamos a, a tratar de, de, de establecer si es estratégico del punto de vista Totalmente político. Totalmente de, eh, desacertado. Si es estratégico del punto de vista político, que él responda al presidente a través de un equipo técnico, porque ni siquiera va a ser él, según la información. Que lo haga él. Eh, Se atreva. No hacer una misa de cuerpo presente con los errores de Danilo, no es la idea. La idea es, yo pienso que no es estratégico, yo pienso que eh, callar para esperar el mejor momento de responder. Creo que este no es el momento de responder. Pienso que el momento de responder es ante los tribunales, porque aquí va a pasar una cosa. Ese equipo va a tratar de justificar lo que fueron eh, ocho años de gobierno de Danilo y sobre todo los últimos cuatro y sobre todo, sobre todo los últimos dos años, que quizás fueron el momento más, más alto de... De la, de la debacle, ¿no?, de, que, que, menciona, que menciona Francis. Realmente Danilo Medina es responsable de una una convulsión interna dentro del PLD que lo llevó a perder estrepitosamente el poder. Digo estrepitosamente porque eh, pasa de veintitantos senadores a solo seis. Eh, parte cuatro. ¿Cómo es? Seis, parte cuatro. Porque <risa> ha ido... Ah, que se fueron. Se fueron. Ok. O, ok, entonces, eh, pero Lo bueno. enterró prácticamente. Sí, pero bueno, vamos a asumir que Porque tú eso... Porque no... venir en una primera decayendo. Sí, sí. En claro. una segunda, pero de golpe. Sí. Y eso se... Y óyeme, emplearon todos los recursos que no pudo haber usado un gobierno alguno si respetara el erario público, no era para la campaña. Yo pienso, y lo convirtieron en campaña. Mira lo que pasó en la pandemia, yo pienso, lo convirtieron en campaña. Yo pienso que lo más lo más prudente para él estratégicamente, y mira, me, parece, me ha parecido muy extraño la actitud que ha asumido en los últimos años Danilo Medina, porque Danilo Medina no es un improvisado en política. Danilo Medina fue... Pero es torpe. A, bueno, yo pienso que hay algo más, y te voy a decir... Ah, un, bueno. Yo pienso. Tú eres una autoridad en. Tú puedes hablar. Mi, mira, más que yo. Mi, mira, porque, en eso. Mi, mira porque Danilo Medina fue de los tres eh, eh, activistas políticos que armaron el PLD, uh -huh. junto con Casimiro Montilla, junto con Tito Vergés de aquí de Macorís, amigo nuestro, uh -huh. eh, Tito, Tito Envío. Sí, ya me acuerdo de él. Y Danilo Medina. Por eso Danilo Medina, cuando, cuando el gobierno del PLD gana, cuando Leonel Fernández gana. Con el PLD en el año 96, sí. Danilo Medina fue el armador del gobierno de Leonel. ¿Saben por qué? Porque Danilo Medina era el que conocía a los dirigentes. Los dirigentes bajos, los dirigentes medios y los dirigentes de más jerarquía en las provincias. Era Danilo que lo conocía y con los que tenía contacto. ¿Por qué? Porque Danilo fue un armador. Y se consideraba Danilo el estratega de Leonel Fernández. Y tú no te acuerdas que Hipólito decía, Fulvio. Que eh, Leonel se pasaba el día jugando en internet. ¿Ustedes <risa> se acuerdan de eso que lo dije? Lo di no tiene, no. No, no, no. Pero entonces, ahora tú dices, caramba, pero. ¿Qué estrategia fue este? Sí. Si, no, yo lo que pienso es. No fue nunca estrategia de no, Leonel. Yo lo que pienso es. Deja, va, vamos a recibir una llamada, yo te voy sí. a decir cuando escuchemos. Buenos la llamada. días. Ah, sí, buenos días. Buenos días. Bueno, Parece que, que no disculpe el amigo, llame de nuevo. Yo lo que pienso es que es envidia con Leonel. Algo, algo tiene que pasar. El tema de él de, debe ser envidia con Leonel. Llegué... Una situación de esas que, bueno. que se dan, que tú no puedes controlarla como ser humano y que te lleva más allá del pensamiento lógico a hacer cosas. Porque eh, no hay otra explicación. explicación. Es full. Bueno, eh, la respuesta... Nunca son tarde, pero eh, tratar de responder ahora y decir un equipo técnico, porque también el gobierno tuvo luces, tuvo luces en algunas partes. Pero claro, el, el tema no fue totalmente malo. El tema que se está abordando es el tema de la corrupción y yo sinceramente que no veo cómo tú puedes defender eso, lo que pasó en los gobiernos pasados de Danilo Medina con el tema de la corrupción porque eso, eso rompía totalmente eh, los niveles éticos. Tú veías las principales instituciones encargadas de velar por una administración transparente y ética mucha noticia, mucha prensa, sin embargo en el fondo tú veías en la Cámara de cuentas que fue el tema que Pero se trató, mira, un él, comité político. Mira, Fulvio, él tiene que responder una cosa. Uno de los uno de los candidatos. Un intermedio. Un intermedio. Uno de los candidatos de o el único de los candidatos que dijo en un momento en, en campaña que la deshonestidad era parte medular del dominicano. ¿Ustedes recuerdan él. que no? Se reconoce eso, sí. pero en el camino haciendo gobierno tú no paras. Acuérdate, eso. pero ¿tú sabes por qué él puede él puede defenderse por ahí? pero tampoco tiene mucha defensa, no. pero hubiese podido si hubiese sí. actuado de otra forma. Porque hoy día, con un gobierno de casi dos meses, ya se están viendo cosas, actos sí, de sí, corrupción. Sí, sí, claro, Entonces, claro. él puede justificar, no, porque lo que pasa es que lo sí. llevamos de manera medular, como yo dije en una ocasión. Pero Mira acuérdate. lo que pasa con Kimberly, pero hay otro dato, y es el, el superintendente de banco que se acaba de subir a 600 mil pesos acuérdate. el sueldo. Acuérdate, amado, a acuérdate, amado, amado, Recuerda Ajá. la pregunta que le hicieron a Danilo Medina en su primer gobierno, Ajá. cuando le abordaron sobre la corrupción, Ajá. y él eh, de una manera cínica eh, respondió, ¿y cuál cuál corrupción? ¿Cuál? ¿Cuál? <risa> Dígame, ¿cuál? <risa> una Hay un manera, elemento. Una manera irrespetuosa y ya, cínica también. Muy cínica. Eh, eh, Nosotros, en el tema que, uh -huh, eh, que uh -huh. abordó Amado, al ingresar al Estado, vamos a encontrar mucha gente con hambre. Claro que van a querer saciar su sed sí. y, el, y, y, y tenemos que estar pendientes y de eso. Nivel, a nivel social, el momento que se vive, Amado hace la comparativa... Pero no del, podemos justificar. Jamás. No, no, Amado yo, hace sí. la comparativa de que ya tiene dos meses el gobierno y, y lo que se ha visto, pero cuando entraron otros gobiernos, por ejemplo, en el caso de Danilo, que eh, la más reciente, no teníamos una sociedad con este nivel de empoderamiento, ni estos pasos que se buscan dar. Y ya la, la más mínima cosa, la gente de una vez está exigiendo y le está pidiendo, no, pero este es el gobierno del cambio. O sea, ¿por qué hacen esto? Eh, por ejemplo, lo de la Cámara de Cuentas y, y los 113 contratos y ahora el de Kimberly que se suma. O sea, tú tienes a todo el país enfocado... Es... En, o encima de ese gobierno Diciéndote lo que tiene que ese, hacer En esos temas, no es lo mismo aquel momento Y, ese este, es el más, y eso es, es bueno Ese es el mejor aporte que la sociedad esté pendiente claro. eso es lo mejor porque también nosotros como sociedad no, de la altura, la, dejamos eso así suelto pero la, eso cambió le dejamos, le dejamos eso solamente sí, a los políticos no les, no les en les ente este caso nosotros que estábamos que la en la oposición estuve, porque por ejemplo yo como fiscal como, como juez, oye yo como como juez no puedo decir no yo voy a parar la delincuencia y las muertes no, las muertes se van a seguir dando La delincuencia se va a seguir dando Ahora, yo lo que tengo que actuar como, como juez Como, como fiscal, autoridad Es, es firme ese ese Exactamente. Sí. Mira una cosa Sí, Pero oye, es que el mejor el activo Es claro. que la sociedad Se mantenga vigilante. Tenemos la Para Las 24 horas. Para apoyar a eso, Fulvio. Adelante, vamos, buenos días. vamos a una buenos días, llamada. Sí, sí, buenos, buenos días. días. El motivo de mi llamada es, aparte de y de darle bendiciones, Amén. felicitar a mi hermano Juan Alvarado, que te habla, Fulvio, sí, sí. hijo de Dios, felicidades. Gracias, hermano, muy gracias. Interesida, muy merecida, muy merecida tu, tu eh, Designación. Tu trabajo, hijo de Dios. Otra pregunta muy importante, eh... Hermano ministro, la base para cuando, hijo de Dios. Nosotros, <risa> <risa> Él no habla ahorita <risa> para eso. Mira, mira, gracias, hermano. Una guamotito. buena pregunta. No, no, nosotros somos, tú sabes que nosotros los no estilándolo, pero la base para cuando hijo de dios. Hasta cuando un abrazo. Gracias Juan, Mira, Mira, gracias. Te, te quiero. Ya esto defe, definitivamente a Luis Abinader no le ha tocado como a otros presidentes y como se estila los 100 días. No hay tregua con Luis. No, no, no. Ya no definitivamente, es ya bueno. yo estoy claro desde que de, desde las 11 de la mañana cuando se va a presentar en una rueda de prensa en el salón de embajadores del Hotel Embajador ese equipo técnico que le va a contestar al presidente de la república quien está dando muestra de haber dado pincelada de un inventario son cositas los o levantamiento sí. de esta transición sí. que recuerda el país que estamos en transición y de hecho a todo presidente por costumbre se le dan 100 días es o no es claro entonces es Una regla no escrita, pero regla Pero regla que se ha ocupado No en sí, República sí, Dominicana sí, sí, sí. Estados Unidos, Alemania Francia. Y Abinader rompió fuente y está pariendo Otro estilo <risa> Me gustó ese ese, ese ese Ese planteamiento Que es un pensamiento que rompió fuente Y está pariendo otro, otro estilo, estilo De sí, gobernar sí, Esto que le sirva a todos los dominicanos De, de experiencia porque la verdad es que nosotros tenemos un país muy politizado y que a la vez, y que a la vez engendró, engendró, tomando la palabra de Amado, engendró hijos que lamentablemente hoy, hoy, no es el caso de Danilo, debieran estar callados. Bueno. Señora, la pregunta y... del día, vamos a Me recordarla. Llamada. Tenemos una llamada. una llamada. Ah, una llamada. Buenos adelante. días. Buenos días. Bueno, yo tengo una llamada, fuera un poco de lo que están hablando. okay Yo soy Uso Barro, del sector Tamarín. Yo compré un carrito Chevrolet pa, para llenar el tanque de gasolina y decían que el PLD les robaba 100 pesos por cada galón. Entonces la gasolina sigue para arriba, no hay nada de cambio. Bueno, es verdad, en ese sí. sentido sí. Tú dijo, que, no, dijo <ríe> que lo iba a cambiar, pero es que la iba la a decir cómo era la <ríe>